No, no, espérate, que el cojo de la broma. Levanta la, la, la, la, la, la mano. Todo el mundo al suelo. Rápido. Al suelo. Al en, suelo. Alto, la mano en alto, Alt al, piso, al piso, Ahí, piso, óyeme. Okay. Sí, es lo para sí, no, no, no, no, <chỉes> uh, que al suelo al suelo al, al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo come on. al suelo al suelo al que al suelo que suelo al suelo al al suelo al suelo al suelo al suelo al que al que que al al al suelo suelo Pásale la llave. Dale la y llave. Y al piso, ¿eh? Tú también al piso, después que le dé la llave. Al piso. Todo el mundo con la mano arriba, ¿eh? Ok, ok, ok. <risa> Ey, a mí se me olvidó echarle comida al perro, por favor. Déjeme echarle comida. Te la boca. Andamos a echarle comida al perro, ahora no, no nos apure. Cállate, la poli, la favor. Cállate, cállate, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tiro la poli tranquilo. Tenemos tranquilo. ¿Ustedes saben por qué estamos haciendo esto? ¿Ustedes saben por qué estamos haciendo esto? Por favor. Este mal... no me interesa, en este maldito negocio lo que sea. hay un tro de ladrones. Silence. Yo, yo no, ¿no? Oye no, no, no, no. sí, sí, me oye me oye no. me oye Guarden silencio. Chancelo, chancelo, por favor. Guarden silencio, miren. Yo soy alérgico a la sangre. Bro, bro, cállate esa boca. El último, el otro, el próximo que hable se va a llevar un tiro. En la vaca, tú que aquí no puedo comprar aceite, más. Ponle un tape, ponle en la vaca. Bro, caliente. oye, oye, oye, miren, le estoy hablando en serio. Oye, ven acá. Dejen. baño breve. Que encargate de ello. Eh, eh, escúchame, damas y caballeros. Ustedes están viendo esto que tengo en la brava que va a estar pilotando, el piloto me está escuchando, el que va a pilotar el carro, Sí te estoy escuchando, sigue sí, mis órdenes, oye, tú simplemente cuando salgas, trata de darle par de vuelta a la policía y al final coge carretera. Okay. Simplemente highway. me cae, coge carretera, highway. highway. Simplemente okay. coge carretera Salgan, salgan, salgan. Sí. Pueden salir, perfecto. Dije, bro, El piloto, los otros, traten de dividirse a la policía y de y decaparte. Con cuidado, con cuidado. Confiriente, Carlito, confiriente, Carlito. Aquí, confiriente, Carlito. Perdimos ya aquí ya, creo que perdimos nosotros ¿sí? no. ya no, si la policía. también. ustedes perdieron la policía, está bien. Traten de dividirse, al final le enviamos ubicación para reunirnos todos. Tato, todo, Tato, todo. no vamos a encontrar. El piloto, bien necesito bien, comunicación con el piloto. Piloto, ¿por dónde tú vas? Policía, voy camino a Plata. Los policías andan persiguiendo. Esperando su ubicación. y en el highway. Al parecer todo lo, todos los policías están concentrados en el, en el eh, vehículo de Está oscuro para maniobrar, está oscuro. O sea, dale para le vuelta, dale para le vuelta, dale para okay. de vuelta yo voy a hacer una dale. altura. Cuando se, te, cuando se haga un poquito más claro, para hacer lo que yo te digo, eh, te dejo saber. Mientras tengo toda la maldita comisaría acá de mi loco. Hay mucha policía atrás de ti. Policía, está no toda te... la policía detrás de nosotros Marito, a algo, a algo. haz algo, algo <risa> algo Cállate <risa> la maldita <risa> boca porque me está poniendo nervioso Y me está haciendo <risa> chocar, hijo <risa> de tu... Baristo, concéntrate en el volante, no, no, no, concéntrate, son muchos policías, tío. Diablo maldito cubol de mierda, cállate la fucking de boca, el porque tú me tienes un, demasiado nervioso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no, vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, ¿sabes ya, dónde vas? No, no, lo peor de mi maldita vida fue. Pues. Pero... No, <ríe> cállate la maldita boca, Cubol. Mejor, yo quiero mejor que tú sepas Que lo que tú estás haciendo. Yo sé, yo espero que tú sepas lo que tú estás haciendo Mira, mira hacia atrás, oye, solamente mira hacia detrás y ya no hables un montón de policías nos vienen siguiendo. Un montón de policías Mira, mira, mira. No te dejes interceptar. a fucking boca, no. Kuboy. Dios mío. Yo espero que Baristo Vuelve sepa lo que estás la haciendo. Mira, ma por mandarme a Kuboy. Loco, ¿por qué zona tú estás? Dame tu ubicación. Yo estoy por la plaza, loco. La plaza, sube, sube el highway. Sube el highway. por la maldita comisaría acá, loco, en verdad. Sube el highway. dios son muchas patrullas. Son muchas patrullas. Howard, voy a dar una vuelta más son muchas patrullas son muchas Evaristo espero que Evaristo sepa lo que hace espero que sepas lo que haces esta misión la vamos a fracasar, esta misión la vamos a fracasar. Voy por el puto cargo. Voy lo me tiene hasta los huevos ya. Esta misión la vamos a fracasar. a reducir la velocidad. Y sigue mi indicación. Son demasiados, son demasiados. Vamos a rendirnos mejor. avanza. allá, toca, pero Son demasiados. Vamos a rendirnos. los fucking Tío, tío, pero es que son demasiados. ¿Qué tú quieres hacer? No sé lo que vamos a hacer. Tenemos un helicóptero Trash, vigilando todo lo que estamos haciendo bueno voy voy voy por la prisión voy por la prisión y no veo ni un helicóptero son demasiados policías prisión, son, prisión, son demasiados policías esto lo vamos a sí, va. qué es eso no, esto va esto va a salir mal esto va a salir mal veo veo un helicóptero veo un helicóptero si ba si sí, sí, sí, baja la velocidad baja la velocidad baja la velocidad baja la velocidad hey hey ey, ey, ey qué tiene qué oh, no no no no no no dónde estará el cojo claro, ey, ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen el ¿Qué que tienen ¡Qué están haciendo! ¡Qué que haciendo! tienen que para haciendo! ¡Qué para ¡Ay, me estoy mareando, ¡Dale para acá! ¡Dale para la ubicación! ¡Me estoy mareando, loco! ¡Me estoy mareando! Todo lo que ha perdido la policía es Tranquilo. Está de los botes. ¡Tengo mucho miedo! muelle de los camioneros. Tío, tío, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Ok, todo es recargando. Queda uno, queda uno atrás, queda uno. Ustedes saben loco, lo podemos explotar. Ustedes están locos. Lo podemos explotar. Escúcheme, escúcheme, un segundo, un segundo. Tienen que darle a la... ¿Cómo se llama esa vaina? A la, loco. Hélice, loco, a la, a hélice, la sí, hélice, a la sí, hélice. Explotó de una vez desde la hélice. Si le llegan a dar, denle a la hélice. Ese está acercando, se está acercando él. No tenemos visión. Sí, el... Venga, de, de, de voltear, de arriba, pontele ahí. de frente, pontele no, de frente para darle. No, no, sigue lo Que no nos podemos tener. Cuidado, loco. Sigue, sigue para allá, sigue para allá, ahí sigue ahí. para allá. Ahí, le vamos a disparar, le vamos a disparar. Le estamos disparando. Le estamos dando. Dispárale, dispárale. Ey, ey, ey, ey. Dispárale conmigo, dispárale conmigo. Es que no te quedes ahí. Es que estoy a la izquierda, loco. Yo estoy a la izquierda, estamos viendo. Él está dando información. Ahora sí, sí, Dale ahora, dale tu manopla. Cuando cruces, Cuidado con el vehículo que estamos no abajo, pues, por favor. Sí, sí, sí. va a salir bien, Carlito. Todo va a salir bien, Marito. Dios mío, loco, me el puedo el caer. Cuboy, loco, loco, tírate, que no, yo creo que estamos viendo mucho peso. Creo mucho, que, que está cayendo, creo que está, está, está, cayendo, cayendo, tírate, está sí, cayendo. está fuerza, sí, está cayendo. Síguelo sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, de la sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, no no no está cayendo no está ca <corgas> no, no, ca pero está cayendo pero hay mucho policía abajo de nosotros loco tres porteros de patrulla abajo cuánta cuánta, ¿Cuánta? ¿Cuánta patrulla so. hay es mas... que tú no estás viendo bien tú estás ciego y cómo diablos de... te... yo estoy vale, ]te medio teuckt, hijo, no, sniff, illusion, no veo nada yo, el helicóptero tomó altura de nuevo ah no dale que no no no no no le damos, le damos entre dos, ahí le dimos entre dos, le Cuidado con el auto Se se explota Hay que derribarlo, derriba. cuidado Cuidado, cuidado, ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me están disparando, me están disparando el carro No están disparando, me están dando durísimo ¡Ponte a la derecha, Vámonos, vamos Dale para allá, que lo estamos viendo Vete, vete, vete, vete Vete, vete Está disparando Está humillando Jamila Ella va a ir El helicóptero que está botando humo, yo no creo que loco Da, dale, dale, el lugar, dale, dale para lugar. Dale, Ellos pa lugar. van por nosotros, dos, por cuboy. ¡No ¡No me tires no, ¡No me tires ¡No me tires por ¡No ¡No me la derecha! ¡No la derecha! ¡No me ¡No me ¡No ¡No Estamos mirando, esta está bommeando, está bommeando. ¡Cayó nosotros! ¡Cayó! ¡Cueco! cuidado, se choca con el, nosotros. Explótalo, dale. Dale ahora. Dale ahora, mano, Dale ahora. ¡Me, me, me, me, me, me, me, me, me está dando! Estoy dale, por por hombre. Hombre. Me ¡Viene por, por, el por mí! Me ¡Viene por mí! ¡Viene por el mío! Dale, viene un lado. Explóta. No lo veo, lo veo, lo veo. Estamos mirando, estamos mirando. Viene, pues, párale. Dispárale, me está disparando. ¿Qué? Están tirando bombas. Tirando. Sí, ¡Tírale, libre, tírale! Diablo, loco. Doble esta vaina. Vamos a no tirar no, barito, vamos a tirar barito, vamos a tirar barito. ¿Qué está haciendo con peso? Esta también se está moviendo mucho! A la derecha, a la derecha. Le damos. No, no, no, no. vamos, Me Me Me Me Me Me Me lo intento, sí, está viendo el otro está está está fuerza está peleando fuerza estoy mariano me está dale allá está peleando fuerza está peleando fuerza estoy mariano está dale allá el de ellos se cayó se cayó se está cayendo se está cayendo, está cayendo se está Cayó, no, se, cayó. se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. No, no, no, no, ¡Súlcelo! no, no, no, no, no, no, no, suéltame, ¿qué oye, suéltame, se suéltame, suéltame. Se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo logramos. Ah, sí, sí, sí, lo logramos. Ah. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Ustedes ven cómo llegué el ¡Ya! Yeah. loco, estoy avaleado. ¡Le cayó un peligro! Lo logramos, gente, lo logramos. Lo logramos. ¡Guau, guau, guau! ¡Bien! ¡Fue el loco que se le ocurrió esa idea! ¡Cállate, cuédense! Yeah. Ah. Dame un abrazo, tío. 8. Creo que te puedo dar un abrazo. ¿eh? Así me gusta. 8. <laughs> wow, hey, friend. Oh, wow, no. One,